Piedaditos. Estando, Vegeta sincero. Dejando esto a lado, continuamos. <risa> Ahora es de día. Eh, bueno, para quien sí. no lo sepa, eso, que es una amiga que no tiene canal, ya lo he dicho anteriormente, de tal forma que simplemente está en casa y le he dicho, nos acostamos, ha dicho no, digo, pues vamos a hacer un streaming. <risa> nos acostamos, no, pues voy a hacer un streaming. de locos. Me da mucha risa, tío.